bienvenidos el tema que vamos a analizar se llama la desviación y la estratificación social bueno ¿a qué llamamos desviación la desviación básicamente son los quebrantamientos de las reglas o de las normas sociales sin embargo habrá que tomar en cuenta algunos elementos para que se produzca la desviación social en primer lugar la percepción ¿Qué es la percepción pues lo que para unos es no es lo mismo para otros y ello se refiere a o básicamente se, eh, se basa en que los contextos en los que desarrollamos nuestras actividades son diferentes por ejemplo hablando de leyes en este en nuestro país por ejemplo no está considerada la pena de muerte sin embargo en, otras, eh, en otros estados en otros países puede que sí entonces esa percepción que tiene la sociedad de lo que en un lugar se percibe como normal en otros lugares en otras partes puede ser considerado como eh, pues anormal o, o, o como que se los realiza a través de quebrantamiento de ciertas normas o leyes que no están considerados eh, aceptadas para todos otro de los elementos dentro de la desviación social es el tiempo es decir aquellos hechos que van cambiando obviamente eh, la sociedad eh, cambia mucho ¿no? y en base a ello también se cambian las leyes y todas las actitudes y actuaciones o comportamientos de la sociedad lo que va fijando a sí mismo eh, ciertos eh, quebrantamientos de las normas por ejemplo cuando hay una revolución cuando las personas no estamos o no están de acuerdo con ciertas acciones gubernamentales, pues se reúnen para hacer ciertos o para solicitar ciertos cambios. Entonces, ellos se manifiesta a través de actitudes, de comportamientos que eh, van en contra de las actividades o del comportamiento normal de la sociedad. Las, la tercera son las circunstancias, es decir, cómo se considera o cuándo se, se considera una agresión o una defensa. Pues bien. Eh, habrá también que considerar ciertos contextos sociales así como en el primer caso de la percepción eh, las circunstancias nos, nos dirán o nos permitirán saber si en efecto ciertas actividades se consideran como normales o anormales pero ello solamente lo puede eh, catalogar eh, las personas o las sociedades de esos estados de, y de ese momento en el que se desarrolla cierta circunstancia ¿no? y finalmente las personas obviamente a través de las posiciones sociales que cada uno de nosotros desempeñamos podemos determinar eh, cuándo eh, existe una desviación o un quebrantamiento de, de comportamientos eh, considerados como normales o como anormales es decir que dentro de la desviación social habrá que considerar varios elementos varias circunstancias eh, acciones y comportamientos que cada, nos, que cada uno de nosotros como personas integrantes de la sociedad desarrollamos pues bien dentro de esta desviación social está el comportamiento social este comportamiento social pues nos permite que a través de métodos y estrategias es decir aquellas actividades que podamos nosotros normar nos den la posibilidad de realizar un control social para ello existen algunos mecanismos existen mecanismos internos y mecanismos externos los mecanismos internos, es decir, aquellos que uno mismo reflexiona, es decir, que son autoimpuestos a través de una internacionalización de la personalidad, es decir, saber cuándo estoy actuando bien o cuándo estoy actuando mal, es decir, hacer una concienciación de mi comportamiento frente a la sociedad, pero también existen eh, ciertos mecanismos externos o sanciones que nos eh, indican a nosotros cuándo estamos actuando eh, bien o mal. Eh, para poder determinar eh, este control social existen recompensas o castigos es decir cuando la actividad o la acción es eh, normal y bien pues obviamente tenemos recompensas es decir eh, aceptación de la sociedad pero por el contrario cuando nuestras actividades o nuestras acciones son anormales es decir que se, que se deslindan de, de aquellas normas que nos rigen que nos regulan pues existen castigos ahí están la, la normativa jurídica no es cierto cuando desarrollamos actividades que no, no son permitidas pues tenemos una sanción eh, estas sanciones pueden ser formales e informales ¿no? Eh, aquellas formales que son, se establecen a través de un, órgano, de un órgano que regulan las actividades como, como son eh, los códigos, ¿no? las sanciones que dentro de la, de la actividad social nos rigen y de aquellas informales pues que nosotros mismos podemos identificar eh, a través de de nuestras acciones eh, dentro de la familia dentro de, del colegio eh, o en las reuniones sociales es decir cuando nuestros eh, comportamientos no son los esperados o no son los aceptados por los demás porque salimos de aquel comportamiento normal pues re recibimos por ejemplo amonestaciones en, en el juego o recibimos críticas ¿sí? entonces es importante diferenciar eh, esos dos mecanismos dentro de lo que es el control social eh, cuál es la función que cumple este eh, control social Bueno, básicamente aquí deberemos identificar que, esta, que la función de, de, de este tema pues es el fomento del cambio ¿no? es, es importante que la sociedad siempre eh, considere todas estas actividades para, para cambiar eh, determinados eh, roles sociales, de determinadas actividades sociales pero también existe la cohesión del grupo es decir todas estas desviaciones si bien es cierto pueden ser negativas también pueden ser positivas porque a través de ellas nos permiten mejorar o cambiar ciertas, eh, modificar ciertas normas que ya no son eh, necesarias para la sociedad o que requieren ser mejoradas existen varias teorías de la desviación social eh, algunas que vamos a, a revisar son en la desorganización social es decir eh, la situación económica tiene que ver mucho en el comportamiento de la sociedad y aquel, y aquel quebrantamiento de las normas sociales esta asociación inferencial también es decir el trato con la gente que de todas maneras está, eh, realiza alguna, alguna actividad que no es considerada eh, normal o que no es considerada aceptada en la sociedad, que no es aceptada en la, sociedad. la anomia pues eh, como aquellas discrepancias entre metas y medios es decir eh, lo que la sociedad quiere realizar pero que no tiene los medios necesarios para poder cumplir entonces entra en un conflicto interno el ritualismo es decir aquellas eh, acciones que rechazan las metas pero sin embargo que aceptan, aceptan los medios y eh, también la innovación es decir que eh, se, se aceptan las metas como por ejemplo a través de de lo que una persona quiere eh, obtener por ejemplo el éxito sin embargo rechaza los medios para, lograrlo, para lograr eh, obtener ese éxito es decir puede aceptar eh, puede tener como meta el éxito aunque, aunque para llegar a ello pues deba realizar cualquier medio, cualquier acción e incluso no permitida el retraimiento eh, perdón el, retra, el, tra, el retraimiento es decir aquellas eh, acciones que se rechazan los medios pero y que además también se rechazan los, las metas es decir aquellas personas por ejemplo que están vinculadas o que están eh, pues, que, que llevan eh, que cumplen ciertas actividades que no son permitidas ni, ni, por, o sea, ni, ni así utilizan ciertos medios y que obviamente al final no van a cumplir con el objetivo eh, normal de, de su actividad en este grupo por ejemplo podemos catalogar a los alcohólicos es decir que su actividad eh, está ya, ya eh, que están cumpliendo ya una actividad que no es normal sin embargo pues eh, a pesar de ello a través de ciertos medios tiene, cumplen con su objetivo es decir cumplen con esa actividad de, de ser ya eh, alcohólicos eh, frecuentes ¿no? y finalmente la rebelión es decir aquella que rechaza medios y, metos, y metas y que pues, buscan la, la idea de esta rebelión es buscar nuevos medios nuevos, nuevas metas para establecer un cambio social cada una de estas teorías cumple una función importante dentro de lo que es el, el, la desviación social si bien es cierto son consideradas en algunos casos negativas pero también por, su, por otra parte pueden ayudar a, a establecer nuevos cambios sociales en estos cambios sociales está la estratificación es decir aquella clasificación, ¿no? división de grupos jerarquización de, de, de sociedad que surgen y que nos traen consigo las desigualdades sociales es decir, la conformación de los estratos. Justamente por este quebrantamiento de las normas sociales, pues viene la conformación de, de los estratos sociales. Y ello se logra o ello da lugar a esa movilidad social, eh, es decir, ese desplazamiento de individuos de una sociedad a otra a través de, las, de, de los estratos sociales. Y que esta, esta movilidad pues tiene como consecuencia una variación del estatus, es decir, cuando se consideran ciertas divisiones por el dinero, por el prestigio o por el poder eh, se puede identificar ya en nuestra sociedad en los diferentes eh, niveles sociales dependiendo de cada una de estas, de estos, de estas variaciones de los estatus esta movilidad también puede ser ascendente pero eh, en una sociedad eh, la movilidad social ascendente se manifiesta a través de la, la educación formal es decir cuando la, la sociedad eh, busca mejorar su formación social pues siempre se, da, se dará como resultado eh, una, una movilidad ascendente es decir mejoramiento de las posiciones sociales mejoramiento de los resultados de la sociedad y finalmente el funcionalismo es decir eh, para qué estamos cada uno de nosotros capacitados qué buscamos en la sociedad cuál es la posibilidad que tenemos de mejoramiento eh, este a través del funcionalismo pues nos permite a nosotros mejorar nuestro nivel social ubicarnos en cambiar nuestro estatus nuestro social y eh, pues mejorar también la calidad de vida el funcionalismo como decía pues tiene que ver con la capacidad inherente a las personas a las posiciones que cada uno de nosotros realizamos eh, a través de la competencia es decir cuán competente soy yo para desarrollar diferentes actividades y ello, viene con, ello trae consigo la motivación eh, por el contrario la teoría del conflicto en cambio establece ciertas desigualdades que se presentan en la sociedad y que pues nos permite también eh, llegar o, o enfrentarnos a diferentes posiciones sociales esta teoría del conflicto eh, tiene que ver mucho con el quebrantamiento de las normas sociales y ello genera obviamente unas eh, digamos discrepancias dentro de la sociedad que, eh, se deben, que deben ser analizadas para evitar eh, posibles conflictos sociales en lo posterior y finalmente la estratificación eh, tiene consigo el fenómeno comunitario es decir todo lo que hacemos en la sociedad repercute y que pues eh, es importante que se lo analice para evitar en lo futuro eh, quebrantamientos sociales de las normas obviamente el, el mejoramiento de los comportamientos y eh, tratar de evitar en lo posible eh, una eh, estratificación es eh, demasiado eh, pues eh, demasiado obvias ¿no? y que ello eh, nos, no nos lleve a tener una sociedad más justa más igualitaria eso es todo gracias